Aprender a envejecer siempre, siempre con propuestas, con información, siempre con ideas para que usted y familia que le acompaña sigamos creciendo juntos. el 11 te trae un evento lleno de tradición que le da identidad a un pueblo desde 1843 sin salir de casa sigue cada etapa de la 178 representación de la semana santa en Iztapalapa especial semana santa del 28 de marzo al 3 de abril he visto en la televisión que hay todo maravilloso que ayudan y que sabe qué. en la vida real no sucede eso el que diga que ser madre soltera, sola y que puede, pues mis respetos, porque yo sola no pude. Sentía que por eso ella se metió a las drogas. Es fácil entrar, pero es muy difícil salir. Evítense lo que he vivido. Todos tenemos batallas que librar. Muerte sin fin. Domingo, 22 horas. Cine del 11 presenta. Hombres como usted son los que nos están haciendo falta en el partido. ¿Quiere usted ingresar en el partido? El compañero es de los nuestros. ¿Alguna otra cosita? ¿Alguna otra cosita? ¿Qué no hay mantén? Para mí que es comunista. Sí, eso dicen. Miren, entregue esto al compañero del carrito. Dígale que está puesta para dentro de 15 minutos. ¿Qué no trae termo para el café? Usted llévesela. Dicen que soy comunista. Con María Luisa Sea y Adalberto Martínez Resortes. Domingo, 17 horas. Soy una sobreviviente del COVID. Entré con mucho miedo. Llegué a pensar que yo podía morirme en ese momento. El COVID nos tomó, yo creo, que a todo el personal por sorpresa porque es una pandemia que ha, que ha dejado mucho daño, que ha dejado mucha muerte. Hemos tenido ambulancias formadas en espera de la atención de los pacientes. Orgullosamente, Politécnica. Qué bueno que está con nosotros. Muchísimas gracias a todos, a todas las personas que nos siguen por la señal internacional del 11. No olviden que si viven en Estados Unidos, en Puerto Rico o en la República Dominicana, contamos con redes que comparten contenido especial para todos ustedes. Síganos, por favor, en Facebook, en Twitter, en Instagram como el 11 México. Gracias. Y vamos ahora también a saludar a quien nos está viendo en Puerto Peñasco, en Tijuana, en Acapulco. Abrazo hasta Zacatecas, Xochimilco, Iztapalapa y de manera especial hasta Cancún. Gracias por acompañarnos. ¿Nos quiere llamar? ¿Nos quiere llamar? ¿Quiere participar en vivo en nuestro programa? Le recuerdo que tenemos un número telefónico, 5551 51 Repito, 5551 51 para que se comunique y nos haga comentarios, aportaciones, críticas, sugerencias, etcétera. Hay telefonistas de primera atendiendo su llamado. Vámonos a la siguiente sección. Y en un programa donde aprendemos a envejecer, no puede faltar el aspecto preventivo y la sección de salud. Por eso le damos la bienvenida a Citlali López. Gracias, Citlali, por estar con nosotros. Prevenir siempre. Es el, la, el lema de este espacio, ¿verdad? Prevenir antes que lamentar, antes que curar. Totalmente, Pati. Pues encantada de estar aquí. Muchas gracias, como siempre, a todas las personas que nos están acompañando. ¿Y yo. por qué el omega-3 es importante para nosotros? Bueno, pues como lo has dicho, mira, eh, los, omegas, los omegas en, en general, general son una familia de ácidos grasos. Okay. Específicamente el omega-3 del que vamos a platicar el día de hoy, pues son ácidos grasos poliinsaturados esenciales. Eso ajá. significa... ¿Eso qué quiere decir? Nuestro cuerpo no ajá. los produce de manera natural. Oh, ajá. Entonces los tengo que consumir para que mi cuerpo los pues los asimile y los utilice para su bien. Pero lo mismo que pasa con omega 3, pasa con omega 6. También mi cuerpo no lo produce y lo tengo que consumir para, mi, para que mi cuerpo lo metabolice. Ahí hay un balance que debe de existir porque el omega-6 tiene la característica de inflamar el cuerpo y el omega-3 de desinflamar el cuerpo. El omega-6 lo ah. voy a encontrar en alimentos que son industrializados, que tienen conservadores y que provocan inflamación. Los a que me hacen daño, todos, los no recomendables. Exact, todos Ajá. los que hemos hablado aquí sí. en muchos programas, Pati. Esos que producen inflamación y que se asocian a diabetes, resistencia sí. a la insulina, son ricos en omega-6. Lo que pasa en la población mexicana es que hay un desequilibrio entre el consumo de omega-3 con el consumo de omega-6. Entonces consumimos muchísimas moléculas de omega-6 que producen inflamación y muy poquitas que nos quitan la inflamación a través del omega-3. Okay interesantísimo este evento, del que nos damos cuenta, en 1971 aproximadamente, en la prestigiosa revista de Lancet, se publicó el primer artículo que decía que, a través de la observación de personas esquima, de esquimales, eh, que no podían cultivar y que no podían comer frutas y verduras, comían puro pescado, animales del mar. Uh -huh, y entonces uh -huh. se dieron cuenta, de, bueno, pues esta gente tiene menos riesgo cardiovascular, comen demasiada grasa, uh -huh. ¿qué es lo que está pasando? Tienen... Eh, o, mejores eh, mecanismos adaptativos para sobrevivir. ¿Qué pasa? Pues tiene que ver con la capacidad de los omegas de proteger. Desde ahí empezó el estudio de saber, bueno, pues ellos no comen ni frutas ni verduras, pero sí omegas. Entonces, de ahí viene el estudio amplio de los omegas. Y por ahí están otra, por, en, en otra categoría los omegas 9. Centrándome en los omegas 3, para no los, hacernos los mucho, que nos mucho, Ajá. mucho bolas el día de hoy, vamos a resaltar tres eh, eh, moléculas importantes sí. que están dentro de los omegas. Digamos que podemos dividirlos, DHA, EPA y ácido linolénico. Estos tres Ajá, ¿sí? conforman omega 3. Bueno, en realidad son seis componentes, pero los tres, los tres principales son los que acabo de mencionar dentro de omega 3. Cuando nosotros consumimos adecuada cantidad de pescado, mariscos, y hay algunos otros componentes que ahorita voy a decir, pero estos favorecen que nosotros tengamos buena salud. Los estudios ahora se han enfocado específicamente a trastornos del estado de ánimo como depresión, ansiedad, y se han hecho estudios